esperamos en la siguiente emisión. Hola, Hola gente, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a La Rajada Peludona, este programa de fenómenos paranormales de terror muy, muy, muy eh, escalofriante es nuestro programa de la rajada peludona. Así que les doy la bienvenida a todos y cada uno de los que están uniéndose a la transmisión por medio de Facebook, de YouTube, de YouNow. Bienvenidos, buenas noches. Son las 9.10. Un abrazo para Mía, para Carlos Gabriel, para Oscar, para Oscar Ruiz, para Ander Mora, para Ander y para Enrique K, AZKR, Romy Petrocia, un saludote a Ken, también a Isaac, que nos están viendo allá en Juneau. Buenas noches, ¿cómo están? Eh, me da mucho gusto que estén aquí conmigo esta noche para poder hablar de fenómenos paranormales, de terror, de cosas de misterio, que al final de cuentas creo que todo termina siendo risa, pero voy a empezar el programa bien. Serio, como debe de ser, un programa paranormal con esa sensación de misterio. Denme un segundo. Ok. Tenía una, un mensajito ahí en, en mi teléfono. Por eso me quedé como pasmado. Juan Molina, grande Oxlack, nada de serio. Eh, prueba, échame la rajada, dice Gabriel Monterrosas, a Lid Guerra, a la patrocina, patrocita, súper. Gracias a Francisco Márquez, bienvenidos, buenas noches, estamos iniciando. La rajada peludona. Hoy que es miércoles, hoy miércoles. Mañana tenemos una sorpresa, gente, porque vamos a tener un invitado a las nueve de la noche. Vamos a tener un invitado. Ustedes habían pedido a eh, a Mephisto Morfeo, sí, verdad? A ver, déjeme ver. Ah, Magnus Mephisto <risas> tengo, tengo dislexia Magnus Mephisto <risas> Mañana lo tenemos Magnus Mephisto Desde Argentina bueno, nos va a estar hablando Pues obviamente de todos estos temas Paranormales eh, de terror Y le vamos a preguntar sobre la Biblia satánica. Ustedes dijeron que él había hecho algún video O había hablado de la Biblia satánica. Sería interesante preguntarle entonces mañana ya lo tenemos, a Magnus, Magnus Mephisto, mañana lo tenemos. Saludos al tío Droy, a Esther Hernández, a Mark Doherty. <risa> de hecho, sí, es un personaje de Marvel, Mephisto, sí, es un personaje de, de Marvel. Maru Gonza, un abrazo, saludos a Magnus Star. Eh, amo la belleza y hermosura de Awitz. Reptil Cuántico, un saludo, un abrazo. Andrea acaba de llegar a la transmisión. Raúl Ponce también, gracias a Esther Hernández y Adrián H. Pues bien, gente, vamos a iniciar este programa. Yo recuerden que pueden llamarme por teléfono para contarme sus historias paranormales. Voy a poner en pantalla el número: es el 52-722-647-2286. Si me hablan fuera de México, si me hablan del interior de la República Mexicana, es el 72 26 47 seis. Así que ahí está el número telefónico para que se comuniquen conmigo y me platiquen experiencias, fenómenos paranormales y demás historias. Quiero iniciar esta noche eh, señalando, acusando, insultando a estos personajes paranormales que, que son unos completos charlatanes. Uno de ellos subió un video donde supuestamente se escucha una psicofonía de esta chica Devani desaparecida en Nuevo León y también supuestamente se aparece el fantasma de Devani eh, en, una, en, en un video donde alguien está reportando. Completamente absurdo. Lamentablemente el video tiene muchas vistas, muchas vistas y es, es un insulto para, para la familia, un insulto para Devani, que, que ahora estén jugando con que se aparece su fantasma, o que está pidiendo auxilio a su fantasma desde el más allá, como si estuviera muerta la chica, hacen, hacen ver que, que la chica está muerta, digo, son muchos días que no la han encontrado, pero no por eso... Significa que gente sin escrúpulos esté comenzando a hacer videos del fantasma de Devani. Me parece tan tan vil, tan absurdo. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar si qué va a pasar si el día de mañana encuentran a Devani viva? O sea, esta, esta esta gente charlatana que hace ese tipo de videos, de verdad, de verdad que lo único que, que busca es su beneficio propio y sin importarle que, que la familia esté en un en una situación tan difícil. Eh, ah, hay, pocas, hay poca información sobre Devani, estaba viendo recientemente lo que hay. Y pues ya no se centraron en la investigación en esta eh, fábrica o en esta así como empresa de transportes, donde supuestamente Devaney había entrado y ya no había salido de ahí. Ahora están buscando, eh, buscaron en, una, en un hotel que estaba cerca también y ya también no encontraron nada y están siguiendo buscando en algunos sitios. Me llama la atención que mencionan que en la zona hay lugares eh, gran, con gran extensión de, de terreno que tienen pozos, y yo recuerdo que esta vidente, Moni Vidente de la televisión, esta señora, había dicho que Devani estaba en un pozo de agua, entonces eh, es muy extraño que la vidente diga eso y que también de acuerdo a los reportes que hay de la zona hay muchos o varios pozos de agua no sé no quiero pensar que que efectivamente deban estar en uno de esos pozos no sabemos deseamos que, que la encuentren que termine esa angustia para su familia es muy extraño el caso yo creo que ya por los días que llevamos, debería de haber información más concreta, aunque no se nos ha dicho toda la información que hay, ¿no? Al menos se menciona también que hay otros videos donde se le ve a Devani, eh, pero que no han salido a la luz. Entonces, pues, las autoridades estarán haciendo su trabajo y seguramente estarán cerca de encontrarla, ojalá así sea, eso es lo que yo espero y deseo. Pero mientras tanto, esos videos... Puercos de, de que Devani ya está como modo fantasma y está pidiendo ayuda en una psicofonía, es, es pero súper de mal gusto. Pero en fin, los charlatanes, ¿no? Se dan a conocer por ese tipo de cosas, sin escrúpulos, porquería de gente, pero bueno. Saludos a, a Arturo Salazar López, a Carlos Alberto. Dice, pura cortina de humo, las reformas del litio y la energía aquí en México siempre es igual. Dice Carlos Alberto que puede ser una cortina de humo. Siempre ando pendiente de tus transmisiones. Saludos desde Nicaragua. Gracias, un saludo. ¿Qué pasó con el maestro fumólogo Néstor? Pues el maestro fumólogo debe de estar por ahí, quizá dormido a estas horas. No, no lo sabemos qué tal si lo molestamos y si estaba dormido, pero el maestro fumólogo ha, ha de estar por ahí. Hace show de un caso así es muy rastrero. Hacer caso, hacer show de un caso así es muy rastrero. Claro que sí es muy rastrero. Javier Mora, bienvenido. Gracias, buenas noches. Si ustedes tienen alguna información que, que se esté dando a conocer por ahí, más videos charlatanes de ese tipo, pues háganmelo saber, porque sería bueno señalarlos para que esta gente de verdad deje de hacer cosas como esta. Vamos a ver qué nos ha mandado en el super chat, digo, en el chat, en el WhatsApp. Y les agradezco a todos por ayudarme con sus super chats esta noche. Gracias por apoyarme con ellos. Vamos a ver qué tenemos en el, en el WhatsApp. Y tenemos un mensajito aquí que dice, eh, Hola, buenas noches. Hoy casi todo el día he visto YouTube videos de tu entrevista que te ha hecho y juro que estoy fascinada. Eh, me encantaría saber de mi papá cómo se encuentra, él hoy hace tres años que falleció y yo desde el día que lo enterramos no he podido ir al panteón, no sé por qué yo no quiero pensar que él crea, que lo olvide, claro que no, por favor quisiera saber de él, su nombre es Francisco Hernández Torres y falleció el 20 de abril de 2019, bueno aquí les enseña a su papá, pero yo creo que este mensajito no era para mí, ha de haber sido para abril, pero... No sé, no sé por qué me escriben a mí, pero ahí está. Yo no puedo decirle nada sobre su papá. Abril, si puede, eh, búsquenla en Instagram. Pero les digo de una vez que Abril ha dicho que no tiene citas. Ahorita, hasta después de junio, que está, todos los días están ocupados ya con citas. Así que, pues, lamento que no puedan comunicarse con Abril pronto. Pero búsquenla en Instagram, ahí responde Abril. A otra, otro mensaje que dice, hola, quisiera saber cuándo podemos tener una sección para comunicarme con mi tío que está desaparecido. Ya tiene un año o con mi abuelo, si no se puede con mi tío. Ah, caray, o sea, mejor voy a, voy a, a hacer yo que soy medio y aprovecho todos estos mensajes que me están llegando de gente que quiere comunicarse con sus familiares fallecidos o desaparecidos. Yo podría hacerle al Medium, pero me dirían, estás igual que esos investigadores paranormales que lucran con la muerte de las personas Oslan, y tendría mucha razón, por eso me voy a comportar esta noche, me voy a comportar. Vamos a ver el siguiente, dice, eh, este no tiene nada que ver, este dice, hola vi tu video en YouTube de entrevista a Abril Medium Psíquica, soy clarividente y Medium, ¿habrá consulta aún? A chinga. O sea, una clarividente medium dice: Soy clarividente y medium. ¿Habrá consulta aún? O sea, él es clarividente y medium y quiere una consulta con la otra clarividente y medium. No, no me parece que este muchacho sea muy inteligente o muy listo, ¿verdad? No me parece que este muchacho sea muy listo. Vamos a mandarle, ¿eres medium? eres medio que diga así y le decimos te entrevisto va eh, ahí está ahí está la plata, porque el título del directo? uy, ya salió, ya salió Tito, siempre tiene que salir alguien a decir que por qué el nombre del, del título del programa este Tito, pues así se llama nuestro programa, ¿qué quieres que te diga? Es un monstruo peludo, un monstruo con ojitos y con dientecitos. Esa es la rajada peludona. Es un monstruo. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo nuestro nombre? Sí, el clarividente tendría que saber si hay porque lo habría visto, ¿no? Exactamente. El clarividente ya habría visto que no hay consultas, ¿verdad? Porque él es clarividente. Vamos a ver. Vamos a ver a alguien más que dice, oh, regresó Akira. Regresa Akira con todo y yo le voy a leer los dibujos a Akira. Yo voy a hacer, ah cabrón, ah cabrón, ah cabrón, ah cabrón, eh, eh, Akira ya hace unos dibujos muy reales, ya hace unos dibujos bien reales Akira. No, hombre, Akira ya mejoró la técnica. Pensé que, que eran sus clásicos dibujitos. A ver, vamos a ver. Tenemos, aquí tenemos a Akira. Ahí está Akira. Le voy a leer la, le a leer la fotografía a Akira en vivo, porque yo también clarividente, pues claro. Clarividente y lector de auras. También lector de rostros lector de fotografías, psicoanálisis y demás cosas, miren, aquí les puedo decir que Akira es una persona solitaria, que le gusta el steampunk, que le gustan las cosas de vampiros de la edad media, él siente que los cuentos de la edad media son eh, cosas que él en algún momento vivió, estos cráneos que tiene en su mano, estos anillos de cráneo representan que no le teme a la muerte, que él y la muerte son uno mismo, que él incluso podría manejar a la muerte, tiene poder sobre la muerte. Sus lentes ahí significan que no tiene barrio que lo respalden, pero las, eh, los lentes de color rojo representan que él es el mismísimo diablo, que el infierno está dentro de él. La barbita rasurada de ese estilo significa que ya tiene unos 35 años, que Akira no es un chamaquito, ya es una persona mayor. La fotografía que vemos de fondo atrás es de uno de sus panas que murió balaseado, ese que tiene los lentes ahí, ese tampoco lo respaldaron su barrio y terminaron balaseándose y si, si, fijan, si se fijan quien le está tomando la foto parece una calavera es increíble esta fotografía no la alcanzan a notar ustedes deberían de hacerle mucho zoom pero aquí al lado del lente se ve quién le está tomando la fotografía y son, completamente se ve una calavera es decir, Akira Akira tiene ideas y pensamientos de muerte, de lujuria, de medievalismo, de magia. Él es una persona solitaria que está regodeándose con fotografías de otras personas, principalmente chicas, principalmente rubias, principalmente blancas, así como las chicas europeas de la edad media, porque él está obsesionado con poseer a una mujer como su princesa, siendo él un un, un, un vasallo, siendo él un vasallo. Ahí está la... Y vamos a ver la última fotografía que nos manda. Dice, él viendo cómo te falta absorber una de 18 para tener el cuerpo perfecto. Ahí vemos nuevamente su deseo su deseo de poseer a una doncella de 18 años, y él con su rostro podría ser un acosador. No lo sé, no me crean mucho, pero Akira podría ser un acosador. ¿Ustedes qué creen? ¿Akira puede ser acosador o no? No habíamos visto esa foto de Akira, es muy reveladora. Estamos mostrando su verdadera cara de Akira, ustedes, ¿qué les parece? Vamos a ver qué más ha mandado, eso es lo último que mandó, vamos a ver esta fotografía, y dice, hola, tengo fotografías de un posible caso de chupacabras, la verdad no creo en eso, pero no encontramos otra explicación, y tiene la fotografía de, ah, pensé que era abril, pensé que era abril, pero no, es una, es una chica diferente, eh, eh, vamos a, ay caray, 15, Ah, oh, eh, Ya no quiero ver su foto. No, ya no quiero ver su foto. No quiero ver su foto. Quiero escribirle. A ver, vamos a cambiarle aquí. Y le cambiamos acá. Ahí está. Eh, claro. Claro. Mándame la evidencia. Y cuéntame tu historia. Ahí está. Ya le mandamos a uh, su a su whatsapp y tenemos aquí un mensajito de nuestra amiga mi gatita luna es legión Oxlack dice vamos a ver a su gatita hoy oh, está viendo un, un video de los gatos y los fantasmas muy bien te mando un abrazo gracias por estar viendo la transmisión miren aquí puedo ver que es una chica muy pulcra muy limpia muy ordenada esta chica se baña a diario esta chica le gusta informarse, el conocimiento, es muy creativa también a la vez, y un tanto misteriosa, esta ella es la chica, lo puedo ver a través de la fotografía en su cuarto, rápidamente pude describir cómo es, que me escriba si es verdad lo que acabo de decir, o si no es verdad, para que vean que yo sí tengo poder también, no necesitamos también invitar gente, yo tengo el poder, aquí tengo a alguien más que dice hola, ¿Estoy interesada en una consulta? Claro, mija, yo te doy la consulta. ¿Cómo le tengo que hacer? Soy de Tijuana, dice. ¿Cómo le tengo que hacer? Soy de Tijuana. No, rápido, aquí yo te hago la consulta, mira. Aquí yo veo que eres una chica que vive en casa de tus papás. Que, que, tú, que tienes trabajos, pero dejas rápidamente los trabajos. Eres una persona inestable te gustan las cosas interesantes y por si por ti fuera te quedarías todo el día acostada viendo la televisión o el internet, te gusta mucho estar en Facebook principalmente, también noto que eh, eres una chica de alrededor de entre 18 y 20 años de edad, te debes de llamar algo así como Angélica, Angélica, y Déjame ver qué más puedo observar con esta fotografía. Puedo observar que, que tienes dos hermanos más. Dos hermanos, uno más pequeño y uno más grande. Eso es lo que puedo observar. Dime si estoy correcto en mi lectura de cartas. Digo, en mi lectura de fotografía, por favor. Ojalá me agarra el nervio de noche y no puedo dormir, dice este Hernández. Soy de Tamaulipas. Akira Black. Akira habla, Black dice... ¿Por qué dices hater de Melissa ahora? Mayor un gran abrazo. Yo duermo con una revólver en la almohada, dice Akira. ¡Oh! Se ve que cocina bien rico la maruchan. Hola a todos. Yo quiero una consulta, Oxlack. Gaby, hola hermosa. Va, lleva tres semanas sin bañarse porque vive en Monterrey. Sí, es verdad, Ox. Dice Volcom 612. Otra vez el hora de la gatita. Gaby West, saludos. Es tu video de los gatos. Creo que sí. Me sorprende que no tenga baneado a Akira. Yo no tengo hijos, dice Akira. El Kip, te llama Romeo, gracias por pasar los números de teléfonos de tus fans en vivo. Eh, pues, mándame el tuyo y mandamos también el número telefónico en vivo de los fans. No tengas celos, también podemos mandar tu teléfono en vivo. ¿Quieres un momento de fama la Akira? Hola, Osla, Conberto Mocuach. Gracias a News Attack. Akira, ¿por qué? ¿Por qué ese cambio repentino y que ahora te llamas hater de Melissa? Eso es muy feo. Eso suena muy feo, suena muy mal. No sé si sea broma o de verdad eh, le, le tires hate a Melissa. Eh, si es así, ¿por qué, mi hermano? Si hay un problema de agua en parte de Nuevo León. A ver, vamos a hacer algo que no habíamos hecho, pero que suena interesante hacerlo. Vamos a llamar a Akira. Akira, contéstame. Quiero platicar contigo, preguntarte algunas cosas. Akira, contéstame. Oh, me colgó Akira, pero insistiremos, estamos haciendo una sesión espiritista, tratando de comunicarnos con Akira. Akira, contéstanos. Contéstanos. Opus, copus, dominus, patis. Espíritu Santi, Opus Pocus, Espíritu Santi, Akira, te llamamos. Akira, contesta por favor. Akira es tu oportunidad. Contesta, Akira, por favor. Opus Pocus Dominus, Patris, en el nombre de Espíritu Santi, Akira, ¿estás ahí? Akira, ¿estás ahí? Pues Akira no quiso contestar, gente. Hubiera sido interesante que Akira contestara. No, no pretendo uh, este, molestarte, Akira. O sea, sí quiero platicar bien contigo, hacer, hacerte varias preguntas. Sería interesante conocerlas, ya que tú eres parte de, de este chat desde hace mucho tiempo y sería bueno escucharte solamente, o sea, no hay ningún problema por, por audio, te escuchamos Ox, mi esposa se caga de risa cuando te burlas de Aguitz o Akira, no sé si conocías el caso del empresario Elías Musiris eres el mejor desde Chile Acá, el empresario Elías Musiris, no, no, no conozco ese caso, te mando un abrazo mi hermano hasta tu país, Neón Strokes que nos mandó 2.500 pesos colombianos y vamos a poner el canto del ángel el Canto del Ángel, producción, Canto del Ángel. Akira, voy a hacer el último intento por contactarte. No pretendo incomodarte. Vamos a hablar bien, de hombre a hombre, de amigo a amigo. ¿Ok? Te voy a llamar una vez más. Y espero contestes nuestras respuestas, digo, nuestras preguntas. No me gusta hablar por teléfono. Pues ni a mí tampoco, pero estaría bien que contestaras. Hola, Akira. Bueno. ¿Cómo estás, Akira? Buenas noches, mi hermano. Hola. Ahora, nunca habías hablado, ¿verdad?, al programa. Yo no, casi no hablo. ¿Casi no hablabas? Solo, sí, solo mando mensajes ahí. Fíjate que me imaginaba diferente tu voz, Akira. Pues mira, qué, qué gusto conocerte el día de hoy, que tenemos la oportunidad de, de marcarte y pues preguntarte algunas cosas. Sí, ¿como cuál? Como primero, ¿qué onda con los dibujos? Eh, ¿te, ¿Te gusta mucho el dibujo? ¿Ya antes hacías dibujos o recién cuando empezó el programa comenzaste a hacer dibujos? No, yo dibujo desde niño. Ah, desde, sí. sí, desde que era niño empecé a dibujar y y hasta ahora sí sigo. Siempre he dibujado, pues, básicamente. ¿Y qué son los dibujos que más te gusta hacer? Pues yo empecé dibujando animales. Así. De niño dibujaba muchos animales. Ya luego, pues, empecé a dibujar de cómics. Sí. De El hombre de araña, cosas así de Wolverine. Cosas de ese tipo. Muy bien. Y después empezaste a dibujar a Melissa. Eso, pues, fue de ahora. Ya... De personas, yo empecé a dibujar, pues, de, cuando salí de la prepa, yo empecé a dibujar personas. ¿Cuántos años tienes, mi hermano? Yo, tengo 28. Ah, 28, yo, yo te hacía de más años. Oye, ¿y es verdad todo lo que dije de tu fotografía? Eh, pues, esto de la muerte, no. <risa> <risa> esa, esa cosa, nada más, como dice, esas figuras que tengo en los tenillos pero... De otras cosas, así como que estén metidos en esas cosas, no. Ajá. Sí, no, eso no. Oye, pero tú tienes como un estilo para vestirte, ¿no? Sí, pues normalmente suelo usar muchos colores así oscuros. O sea, ¿es como un tipo es, gótico? Sí, algo así básicamente, sí. Como gótico, o sea, ¿y música? ¿Qué tipo de música te gusta? De música, pues yo escucho de, de varias... Igual sí escucho como rock, metal, todo ese tipo de cosas, pero igual escucho de bandas, de todo eso. Ah, es de... variado mi gusto en música. Pero no no escuchas cumbia, banda, reggaetón. Eh, cumbia, sí, de reggaetón, eso sí no me gusta. Ajá, ok. Sí, es... ¿De qué parte de México eres, Akira? Yo, pues yo estoy de Nuevo León. De Nuevo León. ¿Y por qué Akira? ¿Qué, qué, ¿Por qué tomaste ese nombre de Akira? Akira, pues eh, con ese nombre he firmado, mis dibujos desde la secundaria, sí. Ok. Y siempre be... le pongo esa firma a todo lo que hago, le pongo eso, Akira, Akira, Akira, y siempre he sido así. Oye, Akira es un cómic, ¿no? Una, un manga, creo que muy violento. Sí, es un... Es un bueno, es una película de así de animación también. Ah, ya. Se llama Kira, sí. Sí, sí, es como violento, ¿no? Sí, es tipo así, muy sangriento. Sí. Oye, y, y cuéntame, ¿cómo, cómo es esto de, de que primero eras como... como que tenías mucho cariño por, por Melissa y ahora ya no? ¿Qué, por qué sucedió? <risa> no, pues yo no he cambiado nada de esto. Yo solo le puse ese nombre para de broma al, al, al Facebook, al, a mi YouTube, porque, bueno, creo que era Mea que comentaba algo así, pues yo le cambié el nombre para bromear pues con ellos y, y le, ah, porque decían que era, se, que era muy oscuro el, como yo actuaba, y le puse a Gira Black y luego le puse esto que dice el Hater, pero entonces, ahí fue broma en una transmisión que hubo, así le cambié el nombre. O sea, ¿sí, ¿sí te cae bien Melisa? Sí, pues yo todavía, sí, sí, no me cae, no tiene nada de malo eso. Sí, te cae bien. Eh, bueno, sí. como, como a muchos, Melisa es muy guapa, es muy bonita, le gusta a muchos chicos, ¿a ti te gustaba también físicamente? Mm, me gusta la forma en que es ella, sí. Todos los gustos que tiene, así como dices tú, que es media rarita también. O sea, si, si pusiéramos a actuar de la misma forma a... Ay, ¿cómo se llama esta? Ay, ya no me acuerdo, esta youtuber que dice, y si me meto con él, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la de, y si me meto con él? No sé quién sea esta. Ahorita me van a decir aquí en el chat, ¿cómo se llama esta youtuber que dice... Eh, y si me meto con él, eh, ahorita déjame, en un, unos segundos me van a escribir ahí cómo se llama. Ah, p 3 o sea, que sea mp 3 imagínate, y que se actúe como Melissa, ¿te va a gustar? Quién sabe, me va a agradar su forma de ser, pero no sé. <risa> Entonces, físicamente, ¿no te gusta Melissa? Pues, como todo, pues así vista, si sí está bonita, como. Está como se podría decir pero sí pues y pues yo agarré porque bueno yo igual muchas personas así en diferentes formas y todo y igual pues mi propio como dice mi propia cara también y sí pues así me gusta igual como digo dibujar bueno se me hace más fácil dibujar personas así ya. De forma más estética, es que todos nosotros nosotros nos imaginamos mucho que por los comentarios que dejabas en el chat eh, pensábamos que estabas enamorado de Melisa. Si ¿Sí? en algún momento Ajá. llegaste a estar enamorado de Melisa, así tal cual, no, porque pues yo, yo creo que para enamorarse de alguien tienes que conocer en persona, yo me imagino, sí, sí, sí. Entonces, era, sí, más, era puro cotorreo lo que escribías. Sí, la mayoría de cosas, sí. Y ahora que estuvo transmitiendo con, con el cubo y en su canal, hubo un momento en el que me parece que el cubo, el cubo te eliminó de su cuenta, ¿no? No, pues yo veo que no estoy bloqueado de ahí. Yo porque yo recuerdo que dijo algo así como Akira y dijo una grosería, algo así. ¿Te acuerdas? Sí. En, la, en la transmisión. Sí, es que en esa transmisión había alguien que tenía el nombre de Akire, pero no eras tú, y no, y esa persona sí lo vi que decía cosas, ahí contra todos, ahí estaba diciendo, pero pues creo que ese fue el que bloquearon, porque yo no, yo, sigo comentando, yo seguí comentando ahí, y luego en la creación que sí que exploraron el lugar, sí. yo seguía comentando cosas de o sea que alguien se estaba haciendo pasar por ti y ese es el quien dice cosas malas a Melissa. Sí, pues ya había pasado en otro en que salió uno que se puso mi nombre y que decía cosas porque era como gay y no sé qué cosas raras ahí. O sea, tú no eres el de los comentarios malos. No, es como cuando salen varias, como dicen cuentas, que se ponen nombres de Awis. Sí que comentan cosas, no todas son aves, ¿sabes? Uy, fíjate, eso no lo sabe, no lo sabe Melisa, Melissa siente como que tú eres una persona que, que le, la insulta, que que la odia y cosas de ese estilo No, pues yo nunca le digo nada así, ni a Hugo, ni a nadie de ellos O sea, tú eres todo pacífico y ya te, te hicieron quedar mal Sí, pues todo lo que hablamos ahí, pues en el chat normalmente son puras bromas, puro albur y cosas que hacemos todos, pero pues obviamente sabemos que todo es broma, no no andamos insultando así de, menos insultar pues. Pero en tu en tu, pues en tu usuario dice, aquí era hate de Melissa o sea, me estás diciendo una cosa y parece que es otra <risa> No, pero eso es solo la como dice eso que le puse ahí. Igual, como dices tú, pues los, eso de él, pues no lo ando haciendo. Yo le comento cosas ahí a mi lista y nunca le pongo nada, pues pedazo, que se siente mal, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para reconocerte, para saber que eres tú el verdadero Akira, el Akira Pacífico, y, y no el que te está suplantando, el que te está haciendo quedar mal? ¿Cómo le vas a poner a tu cuenta? ¿Quién sabe pues como digo pueden ponerle el nombre y la misma foto que tengo yo así que no hay mucha forma de saber quién es quién ¿Y no te, no te molesta claramente pues, que... pues como te digo yo en mi en esta cuenta en la que en la que comento siempre Ajá. pues tengo en mi canal ahí tiene, tengo subido varios dibujos solamente así lo reconocerían pues porque otra cosa no sé qué ponerlo porque todo lo pueden copiar Ok, entonces no, no sabía que alguien te estaba suplantando, que alguien le estaba diciendo cosas feas o malas a Melissa. Tú estás bien con melissa entonces tú eh, no le tienes nada de coraje, ni mucho menos. No, pues a mí no me ha hecho nada. Bueno, no es como que ha hecho algo para que yo tenga una negatividad hacia ella. Ok, ni, ni celos tienes. No, pues menos es. Sí, tú deseas que melissa esté feliz, que esté contenta. Sí, pues, para que la harían pasar mal rato, como dices. Claro, entonces vamos a estar al pendiente de quién es esa otra cuenta que te está usurpando porque te ha dejado muy mal parado, o sea, la verdad que hay gente que, que ya no te quiere, que piensa que eres una mala persona, melissa también, el cubo también, y, y yo tenía la misma, la misma idea, qué bueno que te llamé, porque si no, no ibas a ver que te estaban suplantando. Sí, no, ya ha pasado varias veces así, yo no sé quién sea, pero alguien ha de ser de ahí que, que tiene tiempo para <ríe> estar creando cuentas así raras. Bueno, mi hermano, pues te agradezco que nos hayas contestado, que veas el programa de aquí en adelante, pues va a cambiar mi percepción sobre ti y estaré muy atento por si sale un, un Akira malo, que quiera hacer quedarte mal, algo que quieras decir a la gente del chat pues lo mismo de siempre, que hay que seguir bromeando ahí, llevándonos bien como siempre, y, pues hay algunas personas con las que digo cosas raras ahí pero no, es, la mayoría es broma nunca le digo a nadie por odio o cosas así ¿con quién te con quién te llevas así como con cosas raras? pues ¿Sí? hay como claro, claro, se dice un un rebán errado y con, con Maru, él dice cosas, a veces yo le digo cosas, pero en sí, en sí no es como que yo la odio, porque ni la conozco básicamente. Con, con Maru, con Maru. ¿Te gusta sí, alguien del chat? Y... No, no tal cual, pues digo, la mayoría de las personas ahí, bueno, de las muchachas tampoco las conozco bien a ninguna de, de vista, no. Que manden fotos para verlas, ¿no? A ver si, Ajá. pues sí, para que las conozcamos mejor y ya puedes decidir. Pues también, estaría ¿Qué? bien. Estaría bien porque, pues si todos, es como en la escuela, si todos los días estamos en un mismo lugar, pues qué mejor que conocernos, qué tal si pueden pasar otras cosas. Sí, pues sí, estaría bien eso. ¿O a poco tú no ibas a la escuela a buscar, buscar novia? Pues sí. Sí, sí pues sí o sea la escuela es para ir a buscar novias sí pues para ir medio a tratar de estudiar y todo y, y ya lo demás pues disfrutar la escuela como siempre no, no que se quede uno sin como dice ahí sin, sin andar con los amigos y todo eso que se debe de hacer cuando uno es más joven pues sí eh... En la escuela, en el trabajo, se busca novia siempre. Así que aquí también en el chat se podría buscar. Sí, también ahí, pues, ahí a ver lo que pase. Muy bien, mi hermano. Antes de que colguemos, quiero saber si tú tienes algún don, si tú tienes alguna afición, si eres bueno en algo, etcétera. Algo que, que, podamos, que te pueda identificar. como, pues, aparte de dibujar, pues, ¿qué más? Pues yo, ¿qué más? <risas> Algo que me identifique allí en el chat. No, no, en tu vida personal que no conozcamos de ti. Ah, ah pues, a mí me gusta leer bastante, solo leer mucho, y, pues, me gusta también jugar, como dicen, juegos así de, de estos, de los que salieron ahora, bueno, desde niño ya he jugado, como todos jugamos esos videojuegos, de, de peleas, y todas esas cosas. Ah, lees y, y juegas videojuegos. Sí. Órale. También, sí, todo eso, y en cuanto a, a disparar y cosas de arte, pues eso sí tengo bastante facilidad también. Muy bien, dice. Cualquier cosa que sea artístico, se me da fácil como ¿Dices? escultura y formas así, y hacer todo eso es fácil para mí. Muy bien, dice Andrea que dibujas muy bien. Sí, pues yo me he dedicado más básicamente a dibujar cómics y todo ese tipo de cosas. Y si practico mucho, pues normalmente con el lápiz, con lápiz y lapiceros. Y yo puedo dibujar cosas con lapiceros sin equivocarme, ya. Así muy pues bien cuando vivo con Lampicero sí me salen bien las cosas y como digo ya no me equivoco en nada de eso. Muy bien, muy bien, y buen Akira. Te mandamos un saludote, qué bueno que estés en la transmisión, qué bueno que pues hables acerca de esta esto que tienes con, con melissa que es pura buena onda, pura buena vibra y que te están usurpando para decirle groserías y cosas feas a melissa que no eres tú. Sí, pues, quién sea, quién sea, pero yo como no siempre lo veo todo quién es, pues, ni me pongo a buscarlo, porque, pues, si busco mi nombre voy a perder yo mismo y, y el otro no sé quién sea, pues, hay veces que no encuentro, muy, que busco a alguien por su nombre y no aparece. Bueno, vamos a estar al pendiente para que no te usurpe nuevamente, te mandamos un abrazo, Akira. Sí, y sí. hoy nos vemos, hasta luego. Saludos. Pues ahí está, Akira, ya ven. Él no es la persona que todos creían que era alguien, alguien lo está usurpando. Hay que dar con esa usurpadora o usurpador. ¿Acaso será será Mía Trapito? Mía Trapito en realidad es una infiltrada. Yo digo que sí. Como ustedes se dan cuenta, Mía sí era trapito. Mía no era real. <risa> Gracias, gracias. Um, este, saludos para Arles, gracias a Rosana Grajales allá en Yunao, a María Orduña. Yo no comentaré, mis manos están ocupadas, pero estoy escuchando, ok, dice María Orduña, que sus manos están ocupadas. ¿Qué estará haciendo María Orduña, que sus manos están ocupadas? ¿Qué se les ocurre que a esta hora, 9.53, casi 10 de la noche esté ocupando las manos qué estará haciendo y está escuchando nada más bien, Volcom nos mandó 50 pesos, te dice Ox, tienes el poder, si le atinaste a todo de Maru Gonza, también es mi gatita, estábamos viendo tu video de los gatos misteriosos obvios saludos ahí está, yo tengo el poder les decía que yo también tengo poder, pero pues es que a mí no me gusta andar diciendo yo soy vidente, yo sé leer el rostro yo sé eh, interpretar la letra, yo sé eh, ver el futuro. O sea, a mí no me gusta andar diciendo eso, ¿no? Si, yo no quiero decir, pero pues yo tengo el poder, yo tengo el poder. O sea, de que lo tengo, lo tengo y lo sé, pero no me gusta andar ahí de, ay, yo soy vidente y que, que ahorita les voy a decir que, dónde están sus, sus abuelos y sus familiares y, y cosas así. Vamos a ver qué tenemos aquí en el WhatsApp. Ya escuchamos a Kira. era una llamada inesperada de Akira, a hoy, hoy la tuvimos. Dice Oxlack, ¿es verdad la gente del podcast del documentalista? Ah, cabrón. Es que en los videos toda la gente habla muy propia y tiene una fluidez para hablar. No sé, Rick, parece falso. Tú te ves más humano. Ah, cabrón, ah, cabrón. Que si toda la verdad de la gente del podcast del documentalista... Ah, cabrón, no es que la verdad que no he visto los podcasts del documentalista... Gracias por ayudarme todos los días, Oxlack. un saludo. ¿Ayudarme? ¿A qué te ayudo, mi hermano? ¿A ¿Alegrarte el día? Yo no he visto los... Este... Vamos a invitar al documentalista, claro. No he visto sus podcasts. Y a lo mejor tiene unos invitados, no sé, muy serios. Es que yo no soy serio, gente. Uh, yo yo trato de entrar a la transmisión y de ser serio, pero no puedo. La verdad, no soy serio. No soy serio. Todo el día estoy burlándome, estoy diciendo cosas, haciendo chistes. Eh, sí parezco serio, sí soy serio, pero en realidad no soy serio. Es que no sé cómo explicarlo. De verdad me parezco muy serio. Sí soy serio, pero en realidad no soy serio. Espero que me entiendan eso. ¿Por qué? Porque cada que entro aquí, no, como me siento tan a gusto, eh, soy normal. Y hago chistes así normales, no forzados ni, ni mucho menos. Y lo que forzaría es que sería muy serio, así como buenas noches. Estamos hablando hoy de historias paranormales que la gente ha mandado a nuestro WhatsApp. Les agradezco mucho que participen en esta dinámica para que conozcamos diferentes historias de diferentes regiones. Es muy grato tenerlos aquí cada noche en su programa Encuentro con lo desconocido. Vamos a ver si tenemos nuevas historias sobrenaturales, si no pueden llamarme al número en pantalla para que me cuenten algo sobrenatural. Ustedes son mis amigos. Jajajaja. Ja, ja, ja. Sigamos pues con Juan Darkin que le agradecemos su propina de 20 pesos. Dice, "Hola Ox, porfa, dile a Maru que deje de molestarme. Maru deja de molestar a Juan Darquín. XTXTXT. XT, XT. Ahí está Juan Darkin. Ya le dije a Maru que te deje en paz. Qué... Qué graciosos son ustedes en el chat. <risa> Me divierto mucho cuando hacen ese tipo de comentarios. Sigamos pues a lo que venimos, que es los fenómenos paranormales. No hay que desviarnos de nuestra atención. De lo sobrenatural, porque lo sobrenatural nos está acosando todo el tiempo. Es algo que si nos descuidamos, nos puede encontrar. Y nadie quiere que nos encuentren desprevenidos, ¿cierto? Sigamos entonces pues con nuestro programa de esta noche. Vamos a ver un número telefónico y hacemos una llamada o simplemente vemos lo que esta persona tiene por decirnos. Por ejemplo, aquí hay una persona que dice que sí puedo ver ese video. Mejor le llamamos por teléfono. Vamos a ver quién es y qué quería. Hello. Sí, buenas noches. Hola, buenas. Hablo con una persona fan del programa La Rajada Peludona. Claro, amigos, la JUTO lo está viendo en transmisión en vivo. Ah, pues bienvenido, muchas gracias por llamarnos. ¿Qué historia nos quieres contar? No, no es una historia, sino que es un documental que es bien famoso sobre una sirena, ahí te mandé un enlace. Un documental sobre una sirena, ¿tú de dónde eres? No no, no, no, no, no, es documental, sino que son videos cortos, Porque hay como que... Son dos videos cortos de una sirena postrada, y no sé en qué parte será. Oye, ¿tú de dónde eres? de chile, de chile mi hermano bienvenido a este programa, cuéntanos una leyenda de chile oh de chile, de chile leyendas, a ver eh, el tetué, el tetué en chile, sí el tetué igual es lo mismo, de, de, son eh, pájaros que están que están en el sur, sí yo sé, que el, el, el, yo sé que el tetué es un pájaro de chile es lo mismo, chile, pájaro, tetúe, es lo mismo. Claro, es lo mismo, y un pájaro brujo, que, que asusta a la gente, ¿no? pero simplemente te, te estaba hablando por el tema del, del video que me asombró de las líneas, ¿no era verdad? ¿no será verdad? No tenemos ahora modo de poder ver ese video que nos has mandado, pero pues aprovechando que te llamamos por teléfono, pues nos puedes decir efectivamente una historia de Chile, tú tranquilo, relájate, no pasa nada, el, te, el tuetue, ¿nos puedes decir cómo es el tuetue? Eh, ¿Cómo el tuetue? Mira, es un pájaro. ¿Sí? ¿Un pájaro? Es como, es como un jote, no sé si llega a conocer como un jote. Como un jote, es un pájaro jote. Un pajarote. Sí, un pajarote. <risa> un pájaro jote. No, la verdad, ¿Qué es jote? La verdad, que, la verdad que no tengo ninguna historia de leyenda, sino que cosas que me han pasado así me han pasado. ¿sí? Ok, ¿cómo te llamas? Me llamo Carlos. Carlos, ¿cuántos años tienes, Carlos? Yo tengo 26. Muy bien, Carlos. Bueno, te agradezco que veas el programa, que nos hayas mandado este material para que lo revisemos. ¿Tú crees en sirenas? Sí, yo creo en las sirenas, totalmente. Si, si existieran las sirenas y si fueran como nos las hacen ver, que son como mujeres muy, muy guapas, pero con cola de sirena, ¿te gustaría tener un romance con alguna sirena? Yo, la verdad es que, la verdad es que sí, bueno, o sea, como las sirenas que dieron en la Piata del Caribe. Ajá, exacto, exacto, sí. Como que te llevan con tal fondo, pero... Sí estaban chidas, ¿no? Estaban chidas. <ríe> sí, esas sirenas que son de las de, de Piata del Caribe, puta, eran, eran harta y estaban bien bonitas. Como para tener una pecerota y meter una o dos ahí, ¿no? claro pues de ahí la sacamos del, del mar y se convierte su pierna en su su aleta se convierte en pierna uy pues ahí está el remedio claro que sí carlos pues estaría bien oye verdad? pero esas sirenas comen pescado ¿no? o qué comen no sé qué comerán las sirenas la verdad que no comerán son serán tipo carnívoros serán como las pirañas yo supongo uy que sean como las pirañas imagínate hay que tener cuidado Claro, pues nada más como para darle unos besitos, ¿no? Claro, uno beso nomás y, y chao. <risas> y ya igual para que hagan compañía y les platiques tus chocoaventuras, ¿no? Claro, así mismo que te cante, como dicen que las heras cantan, o sea, la verdad no sé. Oye, mi hermano, tienes vestido, tienes puesto algo rojo. No, no nada. ¿O tu cuarto está pintado de rojo o le vas a un equipo de rojo? No, no, no, nada. ¿No nada? ¿No hay nada rojo por ahí? No, no, no tengo nada de rojo. Yo creo que era el vecino entonces. ¿Cómo estás ahorita? ¿Estás acostado? Sí, acostado. ¿Ya te ibas a dormir? Porque allá es más tarde, ¿verdad? Claro, ya son las once aquí son las 10, 10 de la noche pues muy bien Carlos, te dejo para que sigamos con el programa, te agradezco mucho que nos hayas mandado el material de las sirenas y pues ahí quedamos si existen las sirenas sirenas como dicen, hay que ir a cazar algunas claro listo, listo, oye consulta mira, a ver también vi, estaba viendo otro video que ah, que igual quería ver cómo que hicieran si verdad, por ejemplo uno de que apareció una cara de una niñita que, que era como un TikTok, no sé si era verdad o no. ¿En dónde, ¿En dónde apareció la cara de la niñita? En una habitación, pensé que la persona como que iba así, y iba de frente y le preguntaba, le decía a la chica, oye, eh, no sé cuál es el nombre. Eh, por ejemplo, eh, José Manuel oye José y, y se apareció una carita por el lado de ella, de la niña. Ah, ya, ya, creo que sí he visto ese video ahí en TikTok, ¿no? Sí, en TikTok. Muy bien, vamos a analizarlo, pero yo creo que esta es la persona que es de Colombia y que hace ese tipo de videos. O sea, él tiene claro, una... Claro, igual que son como ¿Te, bueno, gusta, bueno. ¿Te gusta el TikTok a ti? No, no, no me gusta el TikTok, sino que me aparecen como en, la... en recomendaciones. Recomendaciones, pero ¿no ves TikTok comúnmente? No, no, ando viendo cosas paranormales casi siempre. Órale, te gusta lo paranormal. Pues sí, mi hermano, te agradezco. Sí. Como igual bueno, estaba viendo hace, hace rato nomás como antes de ver tu post de YouTube, estaba sí. viendo una de, estas de que había sucedido hace tres años de una señora con un video que vio de, una, de unos chicos que estaban muertos en un camión sí. que se trasladaban a Estados Unidos que era como que le, le Tenían un tratado a ese camión De seguridad para usar de Estados Unidos Para hacer una base militar ¿vechai? Y allá como que Eran como niños muertos Con los órganos todo este sí. Y tal video de la señora pues, Y el día en los tres, a, la, a la semana La señora salió muerta ah, la, y... la señora que dice Que vio cómo, cómo tenían Niños ahí en, en la caja del trailer Claro, la casa del trailer, sí, y dicen que era para los reptilianos y todas las cosas que tenían en la humildad ¿Tú crees que los reptilianos coman cerebros de niños y que por eso se desaparezcan los niños? Yo creo que se alimentan de órganos, yo creo que se alimentan de órganos. ¿Tú si fueras reptiliano te alimentarías de órganos? La verdad, no sé, ¿cuál sería el gusto? Yo creo que si están por algo es porque le gusta el le gusta la, la sensación la carne de, es como es como una bestia porque uno puede controlarlo no no de una bestia y por qué sí. y por qué de no, niños y no de ancianos porque porque los niños tienen como yo cacho que se alimentan de su de su miedo de su miedo del miedo de la, de los niños de, que se del nuevo cerebro es como que es como que cuando tú te comí algo fresco, por ejemplo, como un animal que tú te comí lo, lo más lo más reciente, no lo viejo. Fresco, fresco es como alimento fresco. Lo, fresco. lo fresco. Ok, pues por eso se alimentan los reptilianos de niños, porque están frescos, tiernos. Claro, claro sí, como, como los lechones, pues, así mismo. Como los lechones. Ahí en Perú tienen muchos nombres como el pajarote, el lechón, el tuetue. Chile, o sea. ¿Cachai? Sí, ¿Cachai? Sí, es sí, bien hartas. Hablamos, sí, como, como que no se me entiende mucho. Ah, ¿y qué era el, el jote? Pues, para antes de despedirnos, ¿qué era el jote? El jote es como un tipo, un ave, como tipo cóndor, así como que come, el jote es como, el, el, es como la persona que, el cuerno, es como el, el pájaro que come eh, cosas, podría, no sea, eh, de, de composición el pájaro que se orina en, sí, no, el pájaro, ese pájaro que come eh, carne muerta, caché Ah, ya, ya, sí, ese de jote parece pajarote, ¿no? Suena igual, no, no sé cómo se llamará en México el jote, pero acá le, el que come carne muerta, ¿o? el que come carne muerta, pues sí, sí es como uno de esos animales, a, a, a, a, aves de carroña, ¿no? Sí, los eso mismo. Ah, muy bien, mi hermano. Pues muy bien, te mandamos un abrazo, Carlos. Discúlpanos la llamada y qué bueno que nos hayas atendido con tanta amabilidad. Listo, sí, no te preocupes. Hola. Ahí estamos siguiendo viendo en vivo. Sale, pues, saludos. Listo. Chao, chao. Chao, chao. Seguimos con nuestro programa Encuentro con lo Desconocido. Acabamos de escuchar a un eh, fan que nos está viendo y escuchando. Desde Chile, le mandamos un gran abrazo a toda la gente de aquel bello país, en donde las evidencias paranormales y las leyendas es pan de cada día. Son lugares tan increíbles y misteriosos, los cuales ojalá algún día podamos visitar. Sigamos en nuestro programa Encuentro con lo Desconocido, donde hablamos del fenómeno paranormal, la ufología y los misterios. Sigamos pues adelante con los siguientes mensajes. El siguiente nos lo manda una persona que dice, buenas noches, Black. saludos desde León, Guanajuato. Vamos a llamarle a esta persona, ya no voy a esperar a que me llamen, yo les voy a llamar a ustedes para que se les quite. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Ya no voy a esperar a que me llamen. yo les voy a llamar. Ah, Estamos en vivo, te estamos hablando. ¿Cómo estás? ¿Para qué nos, ¿para qué nos mandaste mensajes? Dice saludos desde Guanajuato. Ah, oh, pues estamos pendientes de, tu, de tus videos social, like, como siempre. Ah, muy... Muy, muy buenos. Muy bien, pues ahora cuéntanos una leyenda de Guanajuato. Pues de Guanajuato no soy de chavala. ¿Qué es pero chavala? Les puedo contar una experiencia que tuve. Que la verdad, este, yo tengo ya 47 años y no me he podido explicar, este, sé algo de electricidad, Ajá. y pienso acerca de la electricidad, este, yo tenía 8 años más o menos, sí. y mi hermano, el mayor, tenía 15 años. Sí. Esa noche había llovido muchísimo, entonces, en la mañana, como éramos campesinos... Este, pues nos íbamos en una yepa, okay. a cerro, entonces mi hermano pues iba prim pues me montó primero y yo me subí en Ancas, entonces pasamos por un charco grande, no nos habíamos fijado, no teníamos idea este, de que un cable de, de alta tensión no, no esté Hablando de cables de la luz de uh -huh. los que alimentan las casas, sino okay. los que alimentan los transformadores. O okay, son más, o sea, tienen los más cables potencia. De que vienen dinero arriba. Uh -huh. Ah, que sí. Entonces, nosotros éramos los que, pues este, la yegua y cruzamos el charco de agua. Era una laguna, una semi-laguna, pues tapaba casi toda la calle de banqueta a banqueta, pero pues simulando la banqueta era empedrado. Entonces, de repente, la yegua se desvanece. Yo tenía años, yo sentí como que se resbaló sí entonces nosotros nos bajamos y empezamos a este, a pegarle, bueno mi hermano con una, llaman una cuarta una chicota, o algo para pegarle pues a la yegua sí y la yegua no reaccionaba entonces nosotros pues no sabíamos qué hacer la estábamos jalando, en eso un señor se nos acerca pero brincando en la calle y nos dice muchachos, quítense de ahí, dice, porque ahí está un cable de luz y se está electrocutando la yegua. Uy. Entonces, este, pues, a mí no me, a mí no me cayó el 20, yo estaba niño, como mi hermano sí, luego, luego me agarró y corrió hacia la orilla. Sí. Lo que eh, sí recuerdo es que un perro se acercó a la yegua. Sí. Y, y el perro empezó a gritar y el perro también se pegó. Sí. Entonces, este, lo que yo no me explico, o sea, mi madre en paz descanse, pues llegó a asustar, a ver, porque dijeron: Pues allá está un hombre salvador, y Antonio, mi hermano. Sí. Pues que se le electrocutó la yegua, pues mi mamá se llevó una gran. Este, pues sin pensando que también estábamos electrocutados. Sí. Pero entonces, este, pues llegó ya mi papá y todo, y, y los de comisión le explicaron que no le comentaron más bien que ellos nos explican por qué nosotros no nos electrocutamos, este, también, sí. si la capacidad de voltaje y amperaje, este, es para matar hasta uno o dos elefantes juntos, ok, o sea que Entonces, el, el cable este, estaba eh, en verdad, el en el agua, el cable estaba en el agua y, y por eso estaba sí, pasando no el señora, vamos, la, haz de cuenta, hace cuenta como que si llovió muy fuerte esa noche sí. y se cayó me imagino por la luz no sé bueno por el viento perdón sí. y quedó tapado pues el agua yo creo llegaba a mí me llegaba recuerdo yo como pues que será pues un poquito arriba de la rodilla pues, imagínate un niño de, de 8 años que será unos 30 35 centímetros sí. más o menos sí. y el cable no se miraba se miraba pero ya en la esquina donde está el poste porque de ahí colgaba entonces este Ya en la secundaria me tocó el taller de electricidad y yo le pregunté a mi maestro, pues era ingeniero en eso, sí. y también me dijo, no, es que la verdad es que ustedes volvieron a nacer. Dice, yo, si tú me preguntas a mí, yo no te puedo explicar por qué no se electrocutaron ustedes también. Y la verdad es ese entonces, digo, pues yo sí creo en lo. Puede ser paranormal, similar o algo. Sí. o simplemente no nos tocaba, sí y esa era la experiencia que me quería contar desde hace tiempo, ah, que no padre, o sea, como, como, que, un, como que alguien los, los salvó como su ángel de la guardia, algo así, sí, yo siento, pues sí, yo siento como que no nos tocaba, o sea, no sé, como que el destino nos tenía preparado otras cosas, y no morir ahí, y he visto tantos videos de choques y nomás se salva la gente y se salva y el carro queda todo destrozado. El de nosotros pues fue algo, pues la verdad que no tiene explicación, porque si técnicamente ponen a un elefante se va a electrocutar. Sí, entonces, entonces el caballo y el perrito murieron sí, no, la yegua se desvaneció. En cuanto pisó el agua, o sea, me imagino que agarró más voltaje, y como a media laguna, sí, este, se, se desvaneció y ya no, ni relinchó, ya no se movió, nomás se quedó ahí tirada. El perrito llegó y ahí quedó pegado también. Uy, y ustedes Entonces, no les este, pasó nada, como eh, si estuvieran protegidos. Nada. Sí, de hecho, en esos años, te hablo en Chapala, pues, este, pues que todo yo ambiente, no más que pues, yo pues, que buscarte yo pero oh, no, hay, no, hay no sé si lo hayan cubierto en, en Guadalajara, así en una partecita pequeña de una página que a veces sacan, pero la verdad sí, estuvo muy... Sí, hay muchos que recuerdan eso, la verdad ¿Cómo? eso pasó como en el año 83, más o menos como en el 83, y te volviste en 83. te volviste este... ¿Electricista? Eh, eh, estudié electricidad, me gustó, aunque no es mi profesión ahorita, pero es parte de eso. Me subo a los postes, trabajo o en una compañía de internet y, y cable, Ajá. y ando en los postes arriba. Ah, bueno, entonces... La verdad no me da miedo la luz, no me da miedo. O sea, hago mis, mis, precauciones, hago mis precauciones, pero no... Trabajo sin temor, pues, pero siempre con mis protecciones, Bien. mi equipo, pues... Bueno, pues para sí, trabajar. está está bien pero, que, que le sepas a la electricidad que uses protección y que además a lo mejor tengas protección ahí eh, angelical o algo para que te cuide siempre. Pues sí, pero no está por demás de que la protección humana, ¿no crees? Claro, <risa> También, claro que sí. Sirve de mucho, la verdad. ¿Cuál era tu nombre? No, pues, te, tu, mi nombre es Salvador Sánchez Oslac. Ah, muy bien. Ya digo, soy de Chapala, pero ya ya tengo ya... Pues de los ocho años, casi nueve, nos vinimos a venir a León y pues ya me siento ya más de León. Ah, bien, pues ahí ves? en León. Muy bien, Salvador, te, te agradecemos que nos hayas contado esta experiencia. Casi todas son como de ver fantasmas y de ver sombras y esta sí. fue muy diferente. Sí, la verdad, digo, pues no sabía de quién contársela porque digo, es que... Digo, tú que investigas y eso, pues igual si puedes no sé qué, qué circunstancias, ya ves que tú dices, a veces yo desmiento este video, cosas así, no digo que me desmientas, pero igual que puedas, no sé, investigar cuánto voltaje trae un cable de arriba, y, y por qué no nos electrocutamos, ¿verdad? Sí. Eso suena suena interesante, el saber por qué se salvaron ¿Verdad? aquel día. Muy bien, muy bien, sí. Salvador. este una, una última, nomás petición. Claro, claro, claro. ¿Por qué ya no haces más videos de criptozoología? Eh, eh, dejé de hacer tipo de videos porque tenía muy pocas vistas, pero eh, voy a. Estoy rehaciendo esos videos con el formato llamado Iceberg. Entonces iba a ver de criptozoología pero con formato sí, llamado Iceberg. Es que Iceberg. se cuenta que yo te empecé a seguir por tus videos de criptozoología eh, como por ahí, como en el 2010, creo. Sí, ya tiene rato, sí y me gustaban mucho tus, tus videos y la, porque a mí me interesa todo eso de animales, nomás que, pues muy pocos canales, o, o tú eras el único en realidad que cubría, pues de una manera más interesante, entonces, pues ahí, por favor, aunque seamos poquitos, pues hay uno de vez en cuando. Va, va, lo, yo lo voy a tomar va. en cuenta para hacerlo eh, en estos días, te agradezco mucho, Salvador, gracias. Bueno, pues igualmente, gracias, que estás pases, buenas noches. Saludos. Hasta luego pues ahí tenemos una historia más de fenómenos extraños sobrenaturales lo protegió el espíritu santo los ángeles no le tocaba qué interesante esta historia que nos platicó muy diferente a la que estamos a las que estamos acostumbradas no sé si a alguno de ustedes les haya sucedido una situación así en donde quizá debieron morir y se salvaron. ¿A ¿Alguien le ha pasado eso de que se salvó de una muerte segura? Si es así, pueden mandarme una voz en off, eh, un mensaje de voz al WhatsApp y lo escuchamos o me pueden llamar y me cuentan también su historia. Eh, saludos a Kira Black, dice Cardeña, Muy completa esa historia. Juan Darkin, Oxlack, ¿dónde está Andrea? Andrea está en YouNow. Andrea me está viendo en YouNow en este momento. Eh, Dayana Arguello, saludos. ¿Dónde está Dayana Arguello? ¿Ya llegó Dayana? Juan Molinas, está digo que te salvaste de algo, ¿no? No, pues si estás vivo, es que te salvaste de algo, ¿no? Dice Juan Molina. Lo protejo, rey, Dios, eh, lo protegió el rey Dios, Ángel Art grande, nuestro profeta Awitz. ¿Dónde está nuestro profeta Awitz? y el, el maestro, eh, el maestro, ¿cómo se llama el maestro? Es, es el maestro el maestro qué, longaniza no, el maestro longaniza no, el maestro, el maestro qué, el fumólogo, el maestro fumólogo Néstor, Néstor exactamente, el maestro fumólogo Néstor y nuestro profeta Awitz, dónde estará Awitz y nuestro maestro fumólogo Néstor, dónde estará, el maestro longaniza no, vamos a buscar otra historia que nos haya mandado al Dice llama si tienes huevos ah cabrón <risa> yo tengo muchos accidentes si quieren historia, ah cabrón dice que llamemos si tengo huevos este, este es un programa sano, es un programa que no se toma esto a juego es un programa serio, por lo tanto no le vamos a hablar a nuestro amigo se va a quedar con las ganas de que le hablemos, no es porque no tenga oh, este huevos es porque no vamos a permitir este tipo de acoso en un programa tan bueno tan serio como es el de nosotros así que vamos a llamarle a otra persona, dice, hola buenas noches gran ser humano, ya sabes de la historia de OVNI de Bob Lazar o te marco para platicarla, yo te marco yo te marco de Bob Lazar pero rápido, porque esa es una historia larga Vamos a escuchar la historia de Bob Lazar. Este se lo escuchó en Jaime Maussan y nos va a contar lo que dije. El... Sí, buenas noches. Sí, buen... sí buenas noches. ¿Bueno? Buenas noches. Hey, hola, buenas noches. ¿Aquí es donde nos cuentan la historia de Bob Lazar? Claro, claro que sí, con mucho gusto. Perfect. Si me lo permite. Perfectísimo. ¿Dónde conoció la historia de Bob Lazar? Eh, pues si conoces el, el podcast de Joe Rogan, el, de casualidad. ¿El podcast de Llorón? No, pero pues sí es un llorón. <risa> pues. Joe Rogan. Ah, Joe Rogan, ¿no? No, Joe, Joe Rogan. ¿No? ¿Es en inglés? Sí, sí, es de Estados Unidos. De hecho, él es comentarista de la UFC, pero él tiene el podcast más grande del mundo. Ahí ha ido este, muchas personalidades, eh, famosos, muchos luchadores. El... el el creador de Tesla fue ahí también, Elon Musk. Ah, wow. No, pues es que lamentablemente yo no, yo no masco inglés. Tú sí mascas el inglés. Sí, sí, sí. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué hablas pues, inglés? Pues desde chiquito me ha interesado mucho el idioma, fíjate, y estudié comunicación. Entonces ahí también me enseñaron bastante. Oh, entonces ves, ves cosas en inglés. Qué padre. Que yo no tuve esa capacidad de aprender otro idioma. Me cuesta más trabajo pero pues hay gente que se le facilita mucho lo de los idiomas sí fíjate que si sí es una herramienta muy pues aparte para lo laboral en lo social también pues se aprende mucho uno como esto que aprendí de, de Bob Lazar porque a mí me interesa mucho pues lo paranormal por eso te sigo a ti soy tu fan gracias y también de los ovnis etcétera pues de ahí se aprende mucho de dónde eres de Culiacán Sinaloa. muy bien mi hermano pues cuéntanos la historia de Bob Ross <risa> Sí, pues resulta que Bob Lazar fue, un, eh, fue una persona, está estudió eh, creo que en Harvard, en una escuela así, estudió mucho de ingeniería, estudió mucho de propulsión, etc. El caso es que él se hizo famoso en su país, creo que fue Oklahoma, Estados Unidos. O, no, perdón, ando confundido, fue en Las Vegas. Este, el caso es que él se hizo famoso porque él puso un, le puso un propulsor a, atrás a su carro, era un Honda. Entonces andaba por las calles así, todo el mundo se sacaba de onda, como qué, qué rollo, ¿no? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué hace esto, este tipo? <ríe> y salió en las noticias, etcétera. El caso es que llamó la atención del público y de los medios por, por su ingenio, pues, y por haber logrado eso, una persona común y corriente. Y resultó ser una persona muy estudiada en el tema, eh, por lo cual el, la gente del Área 51 de la base, de esto fue en los 80's, uh -huh. este la gente del Área 51... Le, lo, lo mandó a llamar y lo entrevistaron y consiguió un trabajo ahí en el área 51. Eh, para ser corta la historia, el caso es que después de pasar todas las pruebas, pasar toda la entrevista, etc., pues lo llevaron a él a, a, a su estación de trabajo, a su laboratorio, y resultó que le, lo recibieron con la noticia de que iba a estar trabajando en una nave espacial que se había encontrado. Ok. Y, uh, y a esta nave espacial, obviamente no le dijeron mucho, le dijeron lo más poco posible. Solo le dijeron que era una tecnología que ellos habían encontrado y que querían que él trabajara en hacer la ingeniería y recrear esa tecnología porque no sabían cómo hacerlo. Y habían hablado con científicos, habían contratado a gente experta, etcétera, etcétera. Y ya se estaban quedando sin opciones. Entonces quisieron contratarlo a él, que no era un experto en sí, pero era un estudiado y alguien que pensaba fuera de lo común, pues, y dijeron, bueno, vamos a darle un intento. El caso es que, según su testimonio, pues él trabajó en esta, en esta nave, sí. y era una nave que tenía una, una tecnología, pues ya te imaginarás, ¿no? Fuera de este mundo, ahora sí, literal, que tenía una capacidad de, de doblar la gravedad y que con eso podían hacer viajes, etcétera, etcétera. El caso es que lo importante de su veracidad viene porque... Él tiene registros pues, de sus estudios en Harvard, él tiene registros de que sí trabajó ahí, y él cuando, cuando por fin se animó en los noventas a hacerlo público, le empezaron a pasar muchas cosas, le empezaron a borrar sus registros de la universidad, empezaron a negar que trabajó ahí, y dado que ya había sido público, pues la gente, los reporteros empezaron a investigar, y cuando preguntaban en el área 51 y en las bases cercanas, porque hay una base que está cerca de la base 51, eh, que se había trabajado ahí, lo negaron. Pero investigando el tema, investigando los registros, se encontraron con los registros reales 100% de que sí trabajó ahí, en okay. los registros telefónicos. Sí. Entonces, de que trabajó ahí esta persona es 100% seguro, y de que vio lo que vio de veras si, si ves el podcast incluso aunque no sepas inglés sí. te vas a dar cuenta que el amigo es muy inteligente si sí es prácticamente un genio y es una persona que se nota que al contrario de estar como loco, como querer fama, etc al contrario, se ve la persona que no quiere estar ahí, se ve la persona que no quiere publicidad incluso lo dice varias veces muchas veces han ido a mi casa y me molestan, por favor, <ríe> alejense de mí, entonces es una persona súper calmada así como tú, como yo, súper, pues son súper tranquilos, se nota que están estudiados y pues la verdad no hay más que creerle, pues Oye, por eso se me hace una historia súper interesante. ¿Y por qué como que el gobierno o la milicia no le hizo nada a esta persona y le permitió o le permite estar hablando al respecto? Eh, pues es la cosa, lo que pasó fue que sí le estaban haciendo. Él cuando, la forma en que... A él lo descubrieron, por así decirlo. Lo que pasó fue, y está medio gracioso, pero a él lo despidieron porque, como tenía registros de su celular, tenían su celular grabado, tenían vigilancia en su casa, etcétera, descubrieron que su esposa lo estaba engañando. Ok. Entonces, ellos decidieron despedirlo porque dijeron: bueno, una persona que, cuya esposa lo está engañando, si se da cuenta, pues no va a estar estable, va a perder la cabeza. Y pues no nos conviene trabajar con alguien así en un proyecto extraterrestre. Entonces lo despidieron y fue cuando a los meses él le contó a sus amigos de lo que trabajaba. Y como nadie le creyó, les dijo: Miren, yo sé que todos los miércoles, porque los miércoles es cuando menos gente pasa por la carretera, hacen estudios con la nave en las montañas. Sigan, vamos y vamos a ver la, a las naves. Y sí, justamente llevó, creo que eran seis amigos, y, y todos lo vieron. Hay testigos, le están los seis testigos, y, y lo vieron, pero el problema fue que los, los, los capturaron, pues los se dieron cuenta los policías y los capturaron, y por eso decidieron, eh, pues, darlo de baja. Y sí. entonces fue cuando le empezaron a como amenazar, sabemos lo de tu esposa, sabemos etcétera, etcétera. Y le empezaron a, a borrar sus registros de la escuela donde estudió, de que trabajó ahí. Y es ahí cuando él decidió, como así de manera pues, desesperada, hacer su caso público. Y por eso se supone que ya no le hicieron nada como hacerle daño, etcétera. Porque pues, ya era público el caso y, pues, obvio, si se muere, pues, vaya de quién es la culpa. Okay, Pero no. lo que se hicieron eh, fue a todos sus amigos, a todas las personas que él mencionaba de que no, si esta persona lo vio, no, si esta persona eh, me, me da la razón porque estuvo ahí, a todos les hicieron cosas, a uno le borraron su registro social, a otro le borraron su, su seguro, etcétera, cosas así. Muy bien, eh, él no habla sobre que vio extraterrestres, solo vio la nave o trabajó en una nave? Así es, él trabajó en una nave eh, y en uno de sus testimonios, eh, él dijo que como había unos pasillos, él se daba cuenta que había otras puertas, pues, pero a él no lo dejaban mirar, obviamente, y se volteaba, que lo reprendían de inmediato, y le decían, hey, voltea para adelante, no voltes para tus lados, hasta que llegaba a su laboratorio. Pero dice que en una de esas ocasiones iba caminando por el pasillo principal, donde hay otras puertas con otros laboratorios, y dice que alcanzó a ver a una figura pequeña, sentada en como una silla igual a la, a la de la nave que tenía en su laboratorio y dos hombres parados, dos hombres humanos, pues, parados eh, al lado de esta, de esta miniatura. Pero él dice que lo vio en tan poco tiempo, así como en un segundo, que no está seguro si era un extraterrestre real ahí, o si simplemente era un, un maniquí o un muñeco que usaban de prueba. Lo que sí es es que como él en la nave que trabajó, pues sí se logró meter y eso, él asegura que pues obviamente como él se metía y no cabía, y hasta vio los asientos que tenían esas naves, estaban eh, construidas para una persona de unos 70 centímetros. O oh, sea, chiquita. Sí. Ok, qué interesante esta historia que nos has contado. ¿Y por qué se te ocurrió contárnosla? Porque justo hoy vi el podcast. Ah, hoy, hoy vi. el podcast, el podcast, sí. Ah, súper, pues y... sí. Y me acordé de, de ti obviamente Porque te veo todas las noches Y ya, ah, si puedo se la cuento a los o si sea, que no la sabes. Siempre, andas, eh, siempre andas viendo el programa Pero no escribes en el chat Sí, sí escribo a veces le hecho fue que te dijo guapo el otro día por Whatsapp sí. <risa> <risa> <¡Joder>! Te asustaste <risa> sí, Dios mío santo <risa> Bueno, este, gracias por la llamada Y por, por la historia Si alguna otra vez ves un podcast Otra vez de algún tema de esos interesantes En inglés pues puedes llamar y nos lo cuentas también, ¿no? Sí, y de hecho, nomás para para, para que sepas, eh, tiene un documental en Netflix, por si lo quieres ver. Ah, de hecho, eh. yo pues hoy me enteré, no lo he visto, Ajá. pero lo quiero ver ahorita en la noche. Se llama así, Bob Lazar, y eh, no sé qué más de extraterrestres, pero con su nombre lo encuentras en Netflix, Bob Lazar. Ah, bueno, entonces lo voy a checar, a lo mejor yo también al ratito lo veo, te agradecemos, ya saben, gente de Netflix, sí, el documental de Bob Lazar. Gracias, mi hermano. ¿Cómo te llamas? Muchas gracias, Gerardo. Ok, Gerardo, pues estamos en contacto. Gracias. Gracias, buenas noches. Saludos. Bye, bye. Pues ahí está Gerardo, que nos ha hablado sobre el caso de Bob Lazar, uno de los casos más interesantes de la ufología en Norteamérica. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será verdad que este hombre trabajó en aquella base aérea con una nave extraterrestre? ¿O simplemente son ideas de un pensamiento retorcido y de una enfermedad como la esquizofrenia? Hay muchas evidencias que muestran que efectivamente este hombre trabajó en ese lugar, pero cada quien tiene su propia opinión. Seguimos aquí en nuestro programa favorito, Encuentro con lo Desconocido. Y vamos a revisar qué nos ha llegado en nuestro correo, más historias sobrenaturales por compartir. Muchas gracias a todos y cada uno de los que me acompañan esta noche en este programa tan serio y profundo, interesante, sin necesidad de hacer chistes, ni bromas, ni alburear. Eso dejémoslo para programas mediocres. Este es un verdadero programa de fenómenos paranormales. Y nadie hace nada. Vamos a ver qué más tenemos en el chat. Dice, Oxlack analiza la foto de la chica que envié a ver si no es mala y traicionera. Claro, con mucho gusto utilizaré mis poderes mentales para analizar la foto de la chica para ver si no es mala y traicionera. Oh, es, esta es una foto de Akira. Pero una, un dibujo muy interesante porque tiene brillito su vestido. Ya no solo un dibujo, ya es, es una obra artística. Le puso diamantina al vestido de esta de esta princesa, parece de Disney. ¿Akira acaso estará enamorado de las mujeres? ¿Las mujeres poseerán el pensamiento de Akira constantemente? No lo sabemos, pero vamos a analizar la foto de la chica que dijo que analizáramos. Por favor, usando mis poderes. Bueno, puedo decirte que es una chica sencilla, que es una chica con carácter ella tiene ella no, no se deja mangonear no es una persona que pueda ser dominada tiene su carácter y aparte de que tiene su carácter tiene una una voz firme ella parece más madura de, de lo que pudiera ser su edad Y le gustan las cosas serias le gustan los hombres que son serios, que son trabajadores y que sean muy hombres. Es decir, que tengan esa presencia de muy machos, de muy hombres. No le gustan los hombres que vivan en casa de sus mamás. No le gustan los hombres... Que no les guste salir, no les gustan los hombres que no trabajen, no les gusta los hombres que no sean maduros. Es una chica para tener una relación segura y estable, pero debes de tener carácter para poder estar con ella. Eso es mi, mi lectura de fotografía para verle el aura a esta chica. Así que ya lo sabes, Akira. Ya sabes por dónde llegar con esta mujer. Tienes que ser un, un hombre serio, comprometido. Es que la baila es en TikTok. Vamos a ver qué más tenemos aquí en los comentarios. Oxlack, ¿en serio tienes un poder? No quiero que se caiga un ídolo. Oxlack, ¿en serio tienes un poder? No quiero que se caiga un ídolo. No sé quién nos ha escrito, pero sí, claro que tengo el poder. Todos tenemos el poder. Todos tenemos el poder, pero no lo sabemos sacar. Bueno, algunos sí lo, poder, sí lo sabemos sacar, pero unos no lo saben usar. Pero unos sí, unos sí lo sabemos usar, pero otros, este, duran poquito. Uno, unos no, unos sí duramos más, unos duramos más, pero todos podemos sacar nuestro poder, todos podemos hacer eso, vamos a ver, dice, hola chicos, saludos de Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina, nunca había imaginado que existiera un lugar que se llamara Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina, y Venado Tuerto, pregunta para Meli, ¿qué es esto? Meli no se encuentra entre nosotros, ella, Está en espíritu con nosotros, pero físicamente no está con nosotros. Entonces guardaremos esta fotografía para preguntarle a Melissa. Mientras yo puedo decir algo al respecto de este medallón. Es un medallón que representa tres oficios. El de guardar, el de trabajar y el de eliminar. Es decir, esta moneda fue utilizada como símbolo para un personaje importante, el cual no era meramente religioso, pero sí era o tenía potestad sobre otros. El símbolo significa guardar el conocimiento. El trinche significa castigar a quien obre mal. la hacha significa el trabajo, la espada significa la guerra, y el símbolo aparentemente nazi, pero que es una cruz en realidad, es lo religioso, es el poderío que tiene una persona sobre sí misma y sobre los demás, así que ya lo sabes, este medallón es importantísimo porque tiene todas las virtudes que debe de tener un personaje con potestad sobre otros he ahí la lectura he dicho vamos a seguir viendo más cosas interesantes aquí en nuestro programa interesantísimo de encuentro con lo desconocido hoy no es la rajada peludona hoy yo he ocupado el puesto de Oxlack. aquí nos manda una chica su foto para analizarla vamos a revisar y analizar su aura, y analizar su rostro. Ella es una chica eh, que es muy difícil para los alimentos, es decir, es melindrosa. Ella, algunos alimentos les hace el fuchi, como pudieran ser la cebolla, quizá los nopales y el huevo. A ella le parece que no son buenos alimentos, no le gustan esos alimentos. Es melindrosa. También ella es, eh, es seguidora de, de músicos y de bandas. A ella le gusta ese tipo de música en inglés. Es lo que ella escucha es una persona que es sociable pero también es difícil para tener una relación no le gusta que anden tras de ella no le gusta que los chicos la estén acosando que le estén preguntando su nombre que le pregunten sus gustos no le gusta que tengan esa acción de querer tener algo con ella ella aún no se siente preparada para tener una relación amorosa, ella simplemente está viviendo su momento y le gusta estar y tener sus cosas. No es muy compartida, no es una chica que sea compartida, es muy hermética, solamente le gusta eh, lo que a ella y no lo que a sus compañeras o compañeros les agrada. Es difícil en la escuela para hacer tareas se le dificulta hacer tareas y comúnmente batalla para hacerlas, por lo que en la escuela no va bien, pero tampoco va mal. Es una alumna regular, una alumna que tiene fallas, pero a veces si se lo propone, le va bien en la escuela y por eso va sacando los resultados, pero no es una chica que sea, eh, que sea muy juiciosa en cuanto al estudio también veo que le gusta el color negro ese es su color favorito y también le gustan temas como de ocultismo paranormal el tarot y esas cosas sobrenaturales he leído su fotografía que me diga la niña si es verdad o es falso ahí está este es un programa sumamente, sumamente serio. Y aquí lo que realizamos es con puro criterio objetivo. Es, no, no es un morollo. Eh, eh, no, jajaja, se ve misteriosa. Es misteriosa. Es muy, eh, es muy cerrada, es decir, hermética. Las cosas que le gustan, ella sola... Eh, las disfruta, no le gusta compartir con, con otras personas. Es, hoy es completamente una seriedad absoluta. Es el programa más serio de Internet, exactamente. Solo voy a decir esto, dice José Fonte. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Falso, falso, dice ella. Claro que no es falso. Claro que yo tengo poder y te dije lo que era. Byron dice... Estoy con medicación. Ayer me desconecté de la realidad. Hoy estoy junto a mis padres que me vieron llorar. Me desahogué y empecé una vez más el tratamiento para mi depresión. La ansiedad me lleva lejos. Mi mente también tanto en sueños. Y hoy que vuelvo a ponerme de pie y a seguir adelante al despertar y bajar de mi cama. Estaré pendiente de tu llamada, mi hermano. Te quiero mucho porque sé lo que se siente y me sientes y notas que aquí sigo luchando cuando desees puedes preguntarme en vivo en llamada como desees Byron presente mi hermano vamos a hacer la última llamada de esta noche a ver cómo está Byron y después tendremos que irnos porque todos tenemos que cenar y todos tenemos que dormir hoy, buenas noches Byron, buenas noches ¿cómo estás Byron? ¿Cómo? Oh salud o con mi ánimo con tu salud y con tu ánimo mi ánimo bien bien decaído ¿Por qué Byron? porque otra vez eh, otra vez caí en depresión este estás medicando sinceramente empecé el tratamiento ayer otra vez bueno, sigue el tratamiento, eso te va a ayudar, Bayron. Tú eres el, el payaso Botita, ¿no? Sí. A ver, ¿por qué no nos cuentas un chiste? Te cuento que la vez que quería hacer la transmisión donde podía verlos, sí. tenía planeado hacer un monólogo, algo bien bonito para sacarle sonrisas, pero el internet no valía. Pues ahora tienes la oportunidad, sácanos las sonrisas. Pero no estoy maquillado. <risa> Pero sí puedo improvisar. No importa, no te vemos, así que solo te escuchamos. Te vamos a imaginar que estás maquillado con tu peluca azul, con tu poncho ese de tirantitos azules y tu playera de rayitas blancas y rojas. Ya. Perfecto. Bueno, qué chéverísimo en este momento... Eh, no lo puedo ver tampoco, <risa> pero sé que es algo muy especial. Poder compartir experiencias únicas que en lo personal me han ayudado bastante. Tener un amigo como Oclas Castro para mí es una meta, porque poderlo conocer <risa> sería el primero en pedirle una foto y en decirle que tienes un programa chéverísimo y a pesar de todo estás siempre para podernos ayudar. Eso no es un chiste, nada que ver. Estoy haciendo como la voz, la voz de botita, que ahorita está un poquitito apagada, pero yo sé que se va encendiendo poco a poco como la luz. Pero lo importante de todo esto es que a veces lo planeado no sale. Cuando lo hago planeado no me funciona. Pero cuando de repente ni me imaginé que me ibas a contestar ahorita la llamada, recuerdo la primera vez tenía un teléfono a mi lado y yo mismo estaba el que me daba las respuestas y era porque tenía que apagar el teléfono y podía ver tu cara como te reías, como que ya vivo decías el vaso, como que este payasito no se da cuenta que tiene su teléfono, tiene dos teléfonos y se está respondiendo el mismo. Y después como que me fui conectando, conectando, hasta que me di cuenta, dije, no, pues soy yo mismo que estoy en vivo. Pum, corté. <risa> y ahí empezamos a conversar. Y ahí todo se empezó a acomodar y, acomodar y expresé todo lo que me estaba pasando, natural, nada fingido. Y hasta el día de hoy, que es mi segunda llamada, me dijiste una vez, llámame cuando tú quieras, estaremos para escucharte, estaremos para oírte. Y creo que en este momento el artista no es el que planea, sino el que le sale del corazón lo que quiere decir y expresar. Y a veces no he podido yo llamarte, tanto porque como lo mío es con mi ciudad, es payaso, entonces nada tiene que ver. Pero después digo, no, acá, acá hay algo que me impulsa y es el mismo inconveniente de que soy un luchador en esto de la ansiedad y la depresión. Hoy en día estoy una vez más retomando la medicación para las personas que están escuchando esto y están viendo, porque yo tampoco no los veo, no es un juego en el que creamos que ya estamos bien y que ya no necesitamos nada. Cuando creemos que estamos de lo mejor, seguimos haciendo lo que más nos gusta, seguimos haciendo todo lo que, que creemos que vamos a alcanzar. Pero hay un límite y eso es lo que nuevamente nos tira hacia abajo: saber que si es, si saber las consecuencias de nuestros hechos. Entonces, hoy en día, siempre mi madre me decía: hijo, recuerda, no todo es como tú lo dices. Si el doctor te dijo que suspendas tal cosa, es por tu bien. No, mamá, ya estoy bien. No, que hijo, siempre una madre nos dice algo porque sabe lo que va a pasar. Pero yo necio. No, que todo está bien, que todo está bien. Y cuando Gotita era, es prácticamente como cuando decían, allá viene el lobo, allá viene el lobo. Y todo el mundo le creía. corrían todos y no veía ningún lobo. Por segunda vez, allá viene el lobo. Tampoco era así, no le creían En la tercera vez que sí venía el lobo, Se lo comió solito Porque eso fue lo que pasó por su consecuencia Entonces algo así Me sucedió y prometo oh, class, No sacar mucho tiempo Prometo maquillarme como gotita Tú me dices cuándo Para que tú puedas ver, podamos dialogar y De la misma manera, me puedan preguntar Lo que deseen No me importa si me dicen palabras Que quieren. Eso me está dando más fortaleza. Lo que sí me entristece es de que, y yo hoy en día estoy otra vez aislado por la pandemia, no. Sino porque yo mismo lo, lo permití una vez más. No, no. Ayer tuve algo de que quiero que presten atención a lo que les voy a decir. Fue un sueño que eh, mi madre me... la realidad con el sueño. La realidad es que mi madre me llevó a donde hubo un doctor que él utiliza unas agujas para ponerte en el cuerpo y él empezó, me empezó a hincar, me empezó a hincar desde la parte de la cabeza, desde el cuello y después empezó bajando poco a poco. Después me hincaba en el brazo derecho, después en el brazo izquierdo y no llegaban las agujas hasta mi cabeza, él solo estaba viendo mi reacción hacia dónde cogía mi mano, hacia dónde se iba, hacia dónde me dirigía, entonces en un momento ya no pude más, me levanté y me detuvieron, me detuvo mi mamá, estaba a mi lado, a la derecha estaba el doctor y atrás de él había otra persona que me detenía. Yo quería salir corriendo porque eh, o es una medicación o es un tratamiento en el cual no lo había recibido antes, y me volvió a desconectar, me volvió a desconectar solamente sé que po po podía ver a mi familia. La más cercana en ese momento era mi madre. Ella cogió, me, me sacó de donde ingresábamos y en la puerta yo choqué. A lo que yo choco yo vi, ya o sea, sentí la impresión de que hay un compañero, un amigo que es doctor, pero no era él. Iba caminando y mi madre me decía, mi hijo, estás bien, recapacita, estaba llorando y eso me, me hacía como que reaccionar, me subí al carro lentamente, mi papá lo vi, estaba ahí, me estaba esperando, abrieron la puerta, subí junto a ellos, me pusieron en medio, me llevaron como, como un bebé, tal vez van a decir, ese payasito lo llevaban, es drogadito, la verdad, fueron cosas que me hirieron, nunca en mi vida me había emborrachado y cuando pasó eso, ahora entiendo cómo trabaja el alcohol, o cómo trabaja una sustancia, sea droga o lo que sea, cuando te ponen en tu cuerpo de manera urgente, de emergencia. Entonces, al llegar a mi casa, en el medio de todo lo que había sucedido, yo tuve un sueño en el cual aquí mismo en mi casa, en la terraza donde yo vivo, prácticamente un sueño negativo, que fue lo peor, que tenía que llegar acá a la casa, llegar a casa, llegar, mirar hacia el frente, y al momento de mirar al frente aparecía mi hija. Y yo repentinamente yo me caigo, me caigo y me, me caigo de cabeza, o sea, como que fuese un suicidio. Y eso me hizo recapacitar, o sea, no quiero, le decía mi madre, tuve un sueño así, así, y me dijo mi hijo, los sueños negativos pon los positivos y verás que eso no va a pasar. Entonces, hoy en día ya no les doy a notar mucho esta, eh, algo que ya me, ellos me conocen. Lo que a ellos le da felicidad saber que yo ya no me voy, no me desaparezco porque esa era, mi, ese era mi, mi escapatoria, huir a todos los problemas y, y fueron dos veces, oh, la primera vez que me hicieron un daño en el colegio, cuando intentaron, sabían que yo no tomaba, me pusieron en, en el alcohol, me pusieron en un vasito de vino, me pusieron no sé qué, total que en ese día recuerdo que hice muchas cosas que no estaban bien antes, ante los ojos de mi madre ni incluso yo me sentía muy avergonzado y eso fue mi primera caída la segunda caída cuando me fui para Colombia eh, cumplía una misión recordé cosas que no había no me había arrepentido antes de estar en una misión las cuales me pegaron fuerte y caí por segunda vez en un estado depresivo muy muy muy feo y la número tres fue cuando me asaltaron prácticamente, yo estaba a la vez, ahí cuando conocí a Oclas, ahí fue la primera vez que me contestaste y hice un show ahí que ni no era un show, era lo que pasaba, era como un pendejo que no me había dado cuenta que tenía que apagar el teléfono para poder enlazarnos. Entonces en ese momento fue un accidente en el cual no estaba vestido de payaso, me agredieron porque no me dejé robar. Eh, lancé mi teléfono y logré huir hasta un maizal, y en ese maizal es otra larga historia, un trauma feísimo, donde yo solamente lloraba y corría y trataba de, de que ellos no me mataran, y ellos desde el maizal gritaban malas palabras, no las voy a decir aquí, porque igual sé que hay muchas personas que la están escuchando, gritaban palabras, pero como que, oye, tal, igual, tienes que salir, que aquí vas a ver, no sabes dónde te has metido, te vamos a matar. En ese momento yo arrodillado decía por favor Dios sácame de aquí, ayúdame, yo no estoy haciéndole daño a nadie, solamente vine aquí a cuidar los maizales de mi suegro. Él me mandó a cuidarlos y eso fue todo mi pecado. Después de eso, de esa paliza que me dieron, logré salir y me desplomé. Había perdido sangre porque me patearon la cabeza, me habían pateado el cuerpo y me desplomé. Ahí alcancé a ver un amigo que se acercó y me reconoció ahí tirado por unas tierras y dijo, él es botita, pensaban que era una persona muerta. Y él dice, no, él no está muerto, él es botita. Y yo medio lo vi, le dije, yaño, ayúdame. Y ahí, en ese instante, llegó la policía. Me embarcaron en la policía, no recuerdo tanto porque ahí yo solamente escuché yo que lloraba mi mamá, que lloraban muchas personas porque no podían ellos ingresar al hospital, porque tampoco sabían qué había pasado, ¿no? o sea, la gente les decía, eh, lo, lo dispararon, unos decían, no, este es con, con, eh, pusieron a Copolomina, no, es que estaba borracho. Total, de ahí surgió la noticia que le hicieron en las noticias, en el periódico, que eh, Botita fue asaltado, y toda esa presión de las personas, todo eso me hizo que caiga en un estado depresivo que fue muy feo, tenía miedo irme de, como Botita a presentar a las fiestas, no confiaba en nadie, quería estar aislado solo, me decían, una no no, no no puedo ir, los negué, negué, hasta el día que, de Navidad que llegaron policías y ellos son los que me dieron ánimo, me dijeron, vamos, gotita, fue una, pues una Navidad con los niños, nosotros les regalamos juguetes, pero ahora queremos verte a ti. Eh, ellos sabían lo que había pasado y yo sentí mucha confianza porque eran muchos. Y, fui, y me presenté, me esperaban muchos niños, disfruté, fue la mejor experiencia de mi vida que al llegar a casa lloré lloré, pero ya no eran lágrimas de, de tristeza, sino de felicidad. Y ahora, prácticamente es por mi, mi trabajo, eh, me hice agente de seguridad y fui prácticamente... sentí mucha presión, sentí mucha presión, las cosas no eran como me las pintaban y empecé nuevamente a decaer, a decaer hasta que pedí vacaciones, no, no me las eh, pudieron dar porque no... ya cumplí un año en la empresa de seguridad, y la vez que me comuniqué con ustedes, estaba en la empresa de seguridad, me ponían, me llamaba la atención por tener mi teléfono, por quedarme dormido. Y esto era solamente mi forma de poder estar un poco distraído, porque estando sin nada de distracción es muy duro, es pa muy duro. Entonces, payasito. eso es todo lo que tenía que contarte. Oplac, ¿sí? Muy bien, Payasito Botita, pero te pedí un chiste, me contaste toda una historia. Yo, yo, te cuen, yo te cuento un chiste. Ya. ¿Sabes cuál es el pájaro mago? El pájaro loco. No. Tienes otra oportunidad. No, ¿Cuál bueno, es el? ¿Cuál es el pájaro mago? El pájaro mago. Es buena pregunta. sincero respuesta. No no. ¿No sabes el cuál? Mago. El que te encanta. No. Epa, ¿Qué es eso es un troleo, ¿qué? No, es un chiste, es un chiste. Entonces, como decir, como decirle tenía un elefante llamado Maí, vino un pollito y se lo comió. Ah, exacto, es igualito, es igualito. Es pues mira, este sí. otro, ¿cuál es el pájaro eh, caballeroso? El pájaro, esto ya son como hace <ríe> ¿Cuál es el pájaro caballeroso? El pájaro caballeroso. Si fuera de tiempo perdería. <ríe> no sabes cuál es el pájaro no. caballeroso. No. Es el que se para para que tú te sientes. El que te... <ríe> Pero esos chistes son lógica. <ríe> Yo estoy buscando el chiste. Sí, son muy lógicos, son, son muy lógicos. Son bastante tontitos mis chistes. Pero bueno. No, no, no. Tú, yo yo tú quería eres animarte. Es una persona muy inteligente, yo te puedo la bien, deberías estar en la NASA. Yo quería hacerte reír, pájaro. Digo, pájaro botita, digo, payasito botita. Yo también, yo también quisiera no hacerte reír, sino hacer reír al a el gusto de las personas que nos están escuchando, quisiera que se los reír, que me vean una carpa, o que me vean, o sea, no carpa, porque lógicamente no somos de, no somos de cerca, somos de lejos, pero sí quisiera hacer una transmisión y poder hacer algo de lo que más me gusta, porque en los videos que ven, tal vez, hasta miedo me va a decir que vean los videos, van a creer que te estoy pidiendo publicidad, o que vean mis videos, no, no, no, no, yo soy humilde, y yo te hablo con el corazón, no te hablo con la mente, muy bien, este, parecito Botita, pues te agradecemos que nos hayas contestado y esperemos que estés mejor, te queremos ver reír eh, y sigue el tratamiento con, el, con la medicación, te vas a sentir mejor, ¿ok? Claro que sí, mi hermano. Dale pues, Byron, un saludote y un abrazo. Discúlpame, es a veces que no te pude contestar, hermano. No pasa nada, no pasa nada, tranquilo. Que estés bien, Byron? Igual, gracias, estaré atento de todas las transmisiones. Un, un saludo para toda esa linda gente. Y como dice Botita, nos vemos pronto. Bye. Bye. Ahí está. Payasito Botita que nos contó una historia muy triste en lugar de hacernos reír, pero bueno, les voy a dejar de tarea cuál es el pájaro que se hace pipí en, en, en el maíz. ¿Cuál es el pájaro que se hace pipí en el maíz? Eso se los voy a dejar de tarea para que ustedes ahí lo piensen. Y pues es hora de irnos gente, porque ya ya es noche, ya espantan, aquí sale el, la bruja, en la llorona. <risa> Te pasas de lanza. <risa> Gracias gente a todos, los quiero mucho, eh, buenas noches, nos vemos el día de mañana, tenemos a Hipnos, eh, no es cierto, Hipnos no, a, a ver, Magnus Mephisto, mañana tenemos a Magnus Mephisto con nosotros, es que me confundo, Magnus Mephisto con Hipnos Morfeo, por eso es que me trabo. Magnus Mephisto, Magnus Mephisto, el día de mañana a las nueve de la noche estará hablándonos de la Biblia satánica. Así que mañana tenemos invitado, invitado, invitadazo diría yo. Gracias a todos. La rajada pajaruda le voy a poner Candy, exactamente Candy. Hoy se llamó la rajada pajaruda, como dice Candy. Gracias a todos. Descansen. Buenas noches. Los quiero mucho. Hasta mañana. Adiós, adiós Evelyn, adiós The School, adiós Katy, gracias Francis, gracias Ross, gracias José Ponce, un abrazo a todos chicos, los quiero mucho, gracias.